¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Cómo va septiembre, Peña? Preparando todos los armarios ya, ¿eh? Nosotros, igual. Después de las lluvias comienzan a bajar las temperaturas y llega la esperada temporada de interior. Hoy tenemos un programa completito completito, de hecho volveremos a estar en Colombia, esta vez para visitar un cultivo experimental de acuaponía y marihuana CBD. Después volveremos con las fantásticas semillas de Dog Star, traídas a Europa desde Washington gracias a Americanabis. Y por supuesto recordaremos el 20 cumpleaños de la cannabis y hablaremos de la apertura de una nueva asociación en Valencia. Empezamos con Colombia. Como os decíamos, nos vamos a ver un método que une la marihuana y los peces, creando un pequeño ecosistema sostenible y simbiótico. Y encima, con genéticas CBD. Vamos a verlo. El sistema de acuaponía eh, lo que nos ofrece es un sistema sostenible un sistema en el cual nosotros aprovechamos los desechos de los pescados y le damos alimento a las plantas en el mismo ciclo lo que hacemos es limpiar esa, esa agua que los pescados ya no podrían utilizar por la misma contaminación de orines y, y heces e intentaríamos retornarla otra vez a los pescados obviamente después de un proceso de purificación porque nosotros en teoría le tenemos que agregar más nutrientes a la planta, nutrientes que para el pescado son letales. El agua tiene que llegar de forma pura y con un pH diferente al que utilizamos en las plantas. Eh, los peces son, simplemente nos ofrecen nitrato en alta concentración, pero tenemos que agregar potasio, calcio, magnesio, zinc, a encontrar un balance ahorita solamente estamos dejando que las plantas se alimenten con el agua de los pescados no le hemos agregado absolutamente nada entonces queremos ver cuáles son las deficiencias y en qué momento presenta las deficiencias la planta ya para el siguiente ciclo si sí queremos utilizar unos abonos hidropónicos el está el abono de etapa vegetativa y el abono de etapa de floración que tienen concentraciones altas de hierro, cobre, zinc, magnesio y oro. Entonces eso ya es para, para la siguiente prueba que hagamos. Ahorita es, como, como te dije una vez, eh, dándoles mala vida, ¿no? ofreciéndoles lo mínimo, lo básico, para ver cómo se comporta aquí y qué desarrollo podemos tener. Esta es una prueba que estamos haciendo utilizando la misma gravilla que se utiliza para el tomate y mirando qué tan bien se desarrolla la raíz de la planta. Eh, tuvo demasiados problemas para desarrollar la raíz y para crecer, pero en la misma eh, tipo de, de cama, esto es una cama, tiene 30 centímetros de profunda y 80 centímetros de ancha, hicimos una prueba de sustrato con gravilla. La diferencia del desarrollo de las plantas fue muy notar, notoria, ya que sus tallos fueron más gruesos y la cantidad de ramas fue más uniforme. A este lado tenemos otra prueba en macetas, eh, utilizando diferentes mezclas de sustrato, unas con gravilla y otras 100% sustrato. A ninguna de estas plantas les hemos dado nutrientes externos, aparte de lo que el agua aporta, por medio de los pescados y el sistema de acuaponía. Todas estas variedades son de CBD, es una selección que estamos haciendo también, por mejor readaptabilidad, resistencia y características. Nos ha gustado mucho el, el sistema de siembra de, de camas, el desarrollo de la planta es mucho mejor. Y de Colombia volvemos a Estados Unidos. Esta vez vamos a conocer las semillas del primer banco de producción comercial de cannabis en el estado de Washington. Os presentamos Dogstar. genéticas élite y sus técnicas de cultivo, manicurado, curado y envasado hacen de Dogstar una marca premium disponible en infinidad de dispensarios a lo largo de todo el estado de Washington. Ahora, en Europa, han aterrizado cuatro de sus mejores genéticas. Empezamos con la Blueberry Cheesecake. Su olor único a tarta de queso con arándanos te flipará. Es un híbrido de predominancia índica que presume de una reconocida trayectoria contando en su palmarés con varios premios. Su efecto corporal es muy relajante. La siguiente es la Ewok. A la hora de cosecharla se aprecia notablemente la cantidad de estigmas, esos pelillos que emergen de la flor, recordando evidentemente a los personajes velludos de Star Wars. Es un híbrido de predominancia índica reconocido por sus beneficios terapéuticos. Después tenemos la más galardonada del catálogo de Dogstar, la GG4. Ha sido premiada múltiples veces en Estados Unidos. Sus cogollos cubiertos de resina llenarán tu boca con aromas terrosos. Su efecto, típico de una variedad con predominancia sativa, te brindará la euforia necesaria para desconectar del día a día. Y por último, la famosa crítica Pulper Kush, Una relajante híbrida de predominancia índica con un fuerte poder de aturdimiento. El efecto de Critical Kush es muy potente con niveles de THC que alcanzan el 24%, siendo muy recomendable su consumo al final del día. Perfecta contra el insomnio y el estrés. Así que ya sabes, si quieres adquirir cualquiera de estas manjarosidades de genéticas, entra ya en su web o en la de American Abyss y encuentra ya la variedad que estabas esperando. Seguro que no te decepciona. Y para acabar fiesta, este próximo sábado estará repleto de eventos en el Levante y es que en Alicante se celebrará desde las 11 de la mañana el 20 aniversario de Alacanabis con charlas, catas, fiesta durante todo el día. Ese mismo día en Valencia será la apertura de una nueva asociación. Casper, a la que también asistiremos para disfrutar de la apertura, con buenos humos y mucha buena música. Pues nada, peña, esto se acaba. Recordad que la semana que viene publicaremos el Marihuana News 88, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nada, nosotros nos vamos. Hasta luego.